Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de mi tercer Grid One, algo que pensé que no podría conseguir, pero por lo visto abundan en la reserva de Lighton. Y sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a mirar por los primáticos. No vemos nada por ahí. Ahí tenemos una hembra. Vamos a desplazarnos a ver si por ahí. Un griguan, un gripón voy a hacer el lance no, quítate de la piedra por dios vaya por Dios, nada, se ha escapado, se ha escapado, ahora, ahora nos va a tocar perseguirlo, no, no tengo tiro, no tengo tiro, pues pues nada, va a haber que, que seguir sus huellas hemos avanzado, está lloviendo vamos a ver si lo vemos, mira, allí lo tenemos paradito a ver si podemos Hacer el lance y no nos sale huyendo como antes Cogemos el 30-06 Y disparamos, abatido Abatido El tercer Grit One, abatido Venga, parate, vete a por él Vamos a, a ver qué puntuación nos arroja Madre mía, la que me ha hecho sudar Persiguiéndolo, andando despacito para que no huyera Pero en fin, ya lo tenemos aquí Ya nos llama Perrete Vamos, a ver, vaya la foto, no, no, no tiene foto porque se ha quedado encima del árbol. Magnífico, nivel 10, 414 puntos. La cuerna un poquito desparejada me gusta más el, el anterior, pero de todas maneras es una, una maravilla de la cuerna típica. Vamos a disecarlos y yo os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. ¿Veis aquí? Ahí en Leviatán he venido del puesto, he ido andando por todo hacia abajo ves la, la presión cinegética y bueno vamos a, a felicitar a Perrete y nos iremos a a ponerlo en nuestro pabellón de trofeos vamos a dar una galletita a Perrete que lo ha hecho muy bien y nos vamos a colocarlo ya estamos en el pabellón de trofeos vamos a buscarle un emplazamiento aquí detrás de, del New lo vamos a colocar colocamos nuestro Go vamos a buscarle una, una postura que sea bonita, yo creo que con esta rato es suficiente si, sí, esa postura me gusta, vamos a hacerle una foto y nos iremos a, a montar el vídeo